Raza. hoy les voy a enseñar el Lebron 16 Oreo que compré en StockX, un zapato que me costó 30 dólares menos de MSRP. I said I'm looking for I los Lebron 15 Graffiti Son unos de mis tenis favoritos Estos tenis básicamente me reintrodujeron Al vicio de coleccionar zapatillas atléticas Desafortunadamente Los Lebron 15 Graffiti son unos tenis Que son súper difíciles de mantener Ya que su upper de tela blanca Se mancha súper fácilmente He probado varios diferentes productos para intentar Limpiar estos zapatos pero la verdad es que Estos zapatos no se limpian con nada Hasta eso muchas veces se les empieza a desgastar La tela, este se puede ver que tiene Sus pelitos aquí que ya se le están saliendo estos tenis ensucian tan fácil que una vez limpiándolos Agua sucia que tocó la suela Terminó manchando los zapatos más cuando los estaba intentando lavar Por más que me gustan esos zapatos casi no los calzo nomás por miedo a ensuciarlos Fue entonces que decidí poner un beat para los Lebron 16 Oreo por 150 dólares Toquex verificó los zapatos y me los mandó lo que más me gusta de los LeBron 16 Es que tienen todo lo bueno del 15 Sin nada de lo malo Tienen el mismo colchón de aire Tienen el Battle Knit Upper Y mejoraron el Upper de calcetín Que antes me cortaba la circulación Obviamente el Colorway Oreo Es más eficaz a esconder la mugre Y el descasto Que es tan obvio En el LeBron 15 Graffiti Los LeBron son definitivamente Mis tenis favoritos de la era moderna Voy a seguir calzando los LeBron 15 Graffiti Pero por la durabilidad Y el precio del Oreo Yo creo que estos recibirán más uso ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué modelo les gusta? ¿Cuál es su color web favorito? Déjenos su respuesta en los comentarios abajo.